De hecho es fundamental, yo creo esa hueá eh, fundamental. es fundamental. sanidad mental, poco, sí, ¿sí? Sí. Una como... porque me pasó mucho tiempo y yo trabajé muchos años con gente por la cual era una pelea todos los días. Entonces, Entonces yo ¿para estoy qué? cansado de esa hueá. Ese es el rollo. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces por eso es que yo corto el tiro. ¿sí? Entonces eh, es como estar con una polora. No da buenos besos o en media celosa corta el tiro la wea, porque esa wea no te había <risa> por... no. Igual no es tan fácil el segundo, ¿verdad? Pero... <risa> ah, ah, se puso celosa, voy a cortar. Ah. Sí, pues si no. Sí, pues. Lo que pasa es que yo Así creo bien. que, claro, si no se lo toman en serio es porque no. Bueno. O no a lo mejor la persona no está preparada para trabajar. De más. Pero son, sí, yo creo que todos, mientras se hable de esto. Entendí, a, a mí me pasa. Me pueden explicar la wea man. A lo que voy es que. Eh, es que hay dos weones que yo lo que te decía antes. Hay estar buen porfiado. Porque hay weones porfiados, tercos. Y son tercos, loco. Y su forma de yo, por ejemplo, la, la loca con la que trabajaba. Loco, yo, ella tenía su forma, no es que, y era así, o sea, todos se llevaban bien, pero laboralmente chocaban de repente con la loca porque era weón, no es que yo lo hago así, weón, así, weón, claro. y entorpecé el trabajo de todo. Claro. Y habían otros locos también que yo he trabajado que es como el muñequeo. ¿Sí? Entonces, yo decía, no, yo no, bueno, yo no. O sea, <ríe> ¿no? Sí, ¿Para qué? ¿Para qué? A mí me pasa por el, por el lado del trabajador, el, el... Cuando alguien se empieza a tomar muy en serio las cosas, metiendo a desentusiasmar. Ya. Yeah. Cuando, cuando, cuando pasas de ser así como un trabajo, un trabajo normal, sino a una weá que tenéis que hacer, porque tenéis que llegar a las 8 weá, porque es súper importante, la verdad. Ya, puta, ya, sí, este no es mi espacio. <risa> porque... Bueno, quizás un bolón mío con la responsabilidad ¿o no, la forma de ver la vida que tengo. Pero es que creo que cuando... La, la gente se alegra mucho cuando la ascienden, pero no. no, no porque al principio no son logras, lo, no son capaces de eh, entender o concientizar la responsabilidad que hay detrás de los ascensos. Yo, yo me hace una frase hay... contra A ver, a ver. Los jefes, uno lo hace. Uno primero te pone en el puesto ya. que te van a ascender. Y el loco se enoja. Yo lo he hecho. Yeah. ¿Por qué me están dando tanta pega? Y en el fondo yo estoy probando, probando? Si va a funcionar, va a dar el tallo en la pega Entonces, Y tú después le dices al loco ¿cachai? ¿Cachai? Claro. Y, Por ejemplo A mí me pasó con Macarena Macarena fue una sorpresa La loca se lleva el local sola ah. Se vende así, se maneja a nueve personas ¿Y qué, lindo, y, ¿por y qué con mucha Y con mucha Educación. Yeah. No así yo, que soy un toronte de y... Pero y ¡Cuidado! O otra vez, soy más polvorita porque también tengo... Tampoco, yo también tengo más responsabilidad. Hoy día no tener auto, llegó el gas. Claro. El hogar abierto, que chucha hago, porque morirme... Entonces, no. Y <risa> hay un grupo de viejas, güey, que no... Aguero No, bueno. bueno, entonces, entonces como que... Pero la loca es una loca, güey, que iba... Diez, diez, diez, lleva 10 personas, eh, Y lleva el local po, y, re, y lo lleva relajado. Es como un, es como un día brasileño que disfruta del fútbol. Claro. Así es Carmen Ella me imagina. Y puede descansar mucho en ella. Claro. Esa, claro, esa es la gracia. Claro. Claro, no es, no es como un 10 tenso, un 10 como por ejemplo, así como que lleva la presión y, y la weón, ¿cachai? No, valía, que, valía le cambia partido, weón. Pues, claro, ¿cachai? alguien que no, está disfrutando jugando la presión. Sí, pues no un 10 un que tiene la presión del este y que si no lo hace la hueá que tiene que ser, weón, el loco no, no, no, no da, pues, ¿cachai? Claro. Ese, ese, ese es el rollo, ¿cachai? Entonces, pero tú vas probando también, pues, vas probando a gente. Sí, pues... ¿cachai? Yo, por ejemplo, yo trabajo con gente que tenga... No, no es que se sepa la pega, que tenga ganas, que demuestre ganas de trabajar y habilidad. Mm. Esos son los requisitos que te doy. Y yo para trabajar contigo, yo me acomodo como tu forma de ser. Pues. Sí, yo más o menos yo te he cachado como soy. Entonces por eso me voy a ocupar cuando, cuando yo voy como a tu ritmo. ¿sí? Entonces pues, por lo que tú me has dicho, los ¿sí? no sí. se hacen idea. Pues. Entonces Sí. Igual de todas maneras, mi, mi rollo antes de, antes de la pandemia, de, porque ahora, ahora vuelvo con otro rollo, porque eh, estoy volviendo al bolón audiovisual. Se sacaba el IFE, dilo. Y saca el IFE y toda la hora. ¿Tú estás IFE? yo tuve IFE? Sí, sí, también tuve IFE me salvo lugar, Oye, a mí. Me salvo. Bueno, pero el rollo es que ahora estoy volviendo y. Y nada, sin IFE no, sin nada. No, estoy fue la idea. Yo me inscribí, yo tenía yo llegué al punto de que para mí tomarme una lata de Coca-Cola esta manera, te agarrar eso me un lujo bueno, me voy yeah, ya, y ha sido Uber el Uber era el... ah, es el vocal, era el Uber bueno, yo te estamos, eh. entonces, yo me acuerdo una vez que yo eh, en ese tiempo la Andrea me decía, oye, podemos hacer esto y yo pues me <susurra> uh, no puedo <risas> no tengo dinero idea por eso ¿Pero que te, eh, te, te dirá como proyecto así? No, igual cachaba, pero de repente hay gente que no, no Cacha el nivel de cagado que está ahí Puta, sí y te, Cero eso. Tú me decías, tú, una vez me dijiste, tenés un respaldo Sí, entre comillas Porque uno igual es quiere... Colección. Sí, porque por ejemplo, eh, un respaldo hasta cierto punto Tu viejo está en la vida, pero tampoco se le va a ir la vida ni su, ni su resguardo Ah, sí, no, pero ya me acordé Pero es que este también te lo dice, Te lo dije comparándose con, con un venezolano que que, que viene llegando a las fronteras y no tiene nada, que de verdad no tiene nada, ¿cachai? Tú antes de caer al foso profundo de la cuestión, voy vender el restaurante. O sea, no sé si estudiar el restaurante, pero... Hay, y yo también, y yo, ¿cachai? Tenemos una serie de colchones que están más bajos. Ah, Entonces, pero... en si ese sentido hablando, en el, Porque, porque <risa> claro, en, en el sentido que te lo dije cuando, cuando dije eso, era comparándolo con alguien que efectivamente no tiene nada, nada, nada, nada, ¿cachai? Que ese... Que, a, la, a, a nosotros que tenemos un poquito de cosas se nos olvida que de verdad cuando tú no dices nada, nada, nada, nada, estalla a merced de la marea que te tocó. No, no tenéis muchas opciones ni muchas decisiones. Sí, pues, sí pues yo... Eh, entonces uno se pregunta ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? No, es que no, yo, no, caché no, que no, yo, no tiene opción. Caché que yo ahora en moto me escuático porque andar en auto y en moto es totalmente distinto. ¿Ya? Velocidades, no, es ya. que tú vibrais otra forma. Ah, te volviste un moto, un, moto, un motoquero. No, ya, ya conté por qué <ríe> le gusta los no. huevos <ríe> Ah, voy a empezar a bramar. Le voy no, a poner si un no bramador a, a mi moto. No, bueno, si no <risa> Mira, estos es últimos 15 minutos ya quedamos. No, vamos a no nos no, vale. No, igual hay igual, igual, bueno, pero como no, <risa> no, pero... No, lo que pasa es que hay no. cosas que yo, por ejemplo, en auto, yo soy un hueón que vive. Vive en su mundo. Yo digo, sí, que es la agua que tengo. Así, tú, tú, tú, hago mi programa, mi proyecto y digo mi fantasía así. Y me cuesta como conectarme. Y cada vez estoy peor, pues. yeah. Entonces. Y por ejemplo, el de repente me dice, oye, ¿sabes que mi mamá está enferma? Pues sí, pero, tuvo COVID, mi hermana. Sí, ya, puta, pero le va a pasar. Y yo, y yo no. Y de agua. Estaba al el pico. Pasé una semana el hoyo y yo, cero empatía. Así como yeah. un robot. <risa> Entonces, bueno, pero te das cuenta, eso es un grado de empatía. Hay personas que te dirían, no, no, lo que está bacán. No. Y que no se hubiera dado cuenta de que pasó con el pie. No, pues sabe? sí, yo me di cuenta. Pues sí. bueno, bueno, la wea es que. O sea, yo, yo igual con el último tiempo, siento, el último año estoy menos empático porque estoy muy metido en mi wea. Bueno, la weá es que viene, la moto, ¿qué ¿sí? te hace. Eh, el, la diferencia con el auto. Que por ejemplo, el auto está, está ahí en tu mundo, po, weón. Tú pones tu música, ¿cachai? Ah, las ventanas y está el weón que te limpia el este, llueve y no te pasa nada. Tú llegas y se quita tu casa. Seguís en tu nube, ¿cachai? Una pequeña burbujita. Sí, pues entonces, yo por ejemplo, mirá los otros restaurantes como andaban y era como eso, era eso. No, pues yo ahora, yo en la. en, la, en esta weón, en la moto. Es como no po, tú, si tú se hace frío weón, bueno, yo me el otro día me fui en polera, loco, me la definición, la definición <risa> no, mental, error de aficionado sí. de motos. No, no lo no, hice por Es que son esas weas que me pasan, cachai, por no tener, porque le pedí el auto a mi mamá, lo dejé la, la moto en el este, no traje ah. el polerón. Son esas weas que me pasan porque de, logística de, de, sí, de logística, de de, de que logística loca. Logística loca. Así que con el, así la wea. Entonces, tú cachai pues cachai que realmente están, eh, eh, te aterriza más o te pones no, te, te pones más en contacto con las cosas que te están están alrededor que estar arriba de un auto, esa es la hora. ni siquiera el metro porque mm. el metro a mí, a pasar, a mí me pasa la misma agua que en un auto, yo me estoy metido en mi este okay. yo pongo música, me pongo a leer, o estoy viendo música en un video y, yeah. y no pescará de... Y no pescáis a o sea, la viejita que está al lado tuyo. Y a la señora que está no. Solamente te paro cuando le hago no, transporte a San Vicente. No, no, no. no. Yo, yo personalmente soy de las personas que se sienta en el piso de inmediato. Aunque, esté, aunque haya silla. Sí porque eventualmente me vaya a parar. ¿sí? No, no hay ni un viaje donde, donde el metro eh, eh, esté vacío. No es ni un viaje, eventualmente... ¿Estás seguro ahí? Me, claro, me siento en el piso y ahí estoy piola de toda la bestia. ¿Me, sí, Entonces, me siento en el asiento y yo soy de las personas que si veo a una, una persona embarazada o una abuelita me voy a levantar y voy a dar el asiento. Sí, no, no, el no, no, no, no, Eso como no, decíamos que no. ¿no?